Hola amigos, muy buenas tardes, como cada lunes estamos aquí en Explorando Ando Vamos a continuar con el programa pasado, estuvo muy interesante, hablamos del cine de terror y de horror eh, Tengo a mi invitado de la vez pasada, Antonio Valdés, Antonio Hola, bienvenido Muchas gracias Y también nos trajo este, en esta ocasión varios de sus, de sus muñecos que colecciona Háblanos un poquito de cada uno de estos personajes, de dónde salen eh, estos me parece que son de la dimensión desconocida de Twilight Zone Seguramente muchos ubican esta serie por su suspenso en blanco y negro Pero muy buenas historias que contaba Sí, bueno, estas son de la, estos tres eh, son de la dimensión desconocida Son de un capítulo eh, eh, de ficción ¿no? Que trata de que una chica eh, se va a hacer una operación y todo el tiempo... Una la chica, chica sumamente bella. Sí, sumamente bella. Está este, queriendo operarse el rostro. y Porque al final, ella piensa que es fea. Sí, claro. Y al final este del capítulo, se pues toda la gente está con este tipo de cara. Y ella es la normal, ¿no? Este, entonces, este es un poco de lo que trata el, el episodio. Este de acá es eh, de un extraterrestre. Viene a la Tierra y trae un libro y la gente no sabe y es una especie como de chef y viene por humanos porque viene para, para llevarse humanos para, para cocinarlos es, exacto un poco sí. como el terror y el suspenso que maneja en silencio el silencios. silencio de los inocentes sí es que el libro se llama así no el silencio Ajá. de los corderos y, y los otros son de una de una serie eh, igual norteamericana este que fue antes que, que la dimensión desconocida este, son unos extraterrestres, eh, se llama The Other Limits, la, la serie, también es muy interesante y ya abordaba este tipo de, de, de temática. Y fuera del aire, precisamente platicábamos de la importancia de los buenos guiones, de los buenos escritores, Así es. porque precisamente ellos son los encargados de llevar eh, esa historia que va eh, llenando de cargas personales, tanto de enfermedades, como de deterioro en las casas, como de... Eh, patrones psicológicos o cargas emocionales que van alimentando ese terror de tal modo que cuando llega la hora por ejemplo en la película del exorcista de hacer el exorcismo, lo que menos importa es el exorcismo, sino sí, claro. toda la construcción de la historia claro. del drama que ya vivía pues Linda, Linda como, como una hija de familia. Sí, claro Este, yo creo que eh, el exorcista eh, es es o, o mucha gente eh, dice, es la película de terror y tal, porque es la construcción de un drama, es decir, eh, empieza la película y bueno, vemos a, a, a la niña, a Linda Blair, la vemos este, totalmente inocente, tierna, dulce, eh, y hay una creación… Creyente incluso claro, de creyente Dios. incluso, aparte hay una… O sea, es un claro ejemplo de una buena película, este, hablando del de lenguaje cinematográfico, de colores, de, de, de, todo lo, de, lo, de todo lo que se vale el cine para para, este, para realizar una película. Eh, eh, por ejemplo, en el inicio de la película, la atmósfera es cálida, casi no hay ninguna sombra. en, en si, si nos remontamos a la película, la primera parte o el primer episodio de, de, de cómo está construida la... La película antes de que suceda este la posesión, eh, los colores son cálidos, está muy este todo muy, muy, muy claro, bien iluminado, muy... este incluso las facciones, los maquillajes, todo todo todo está al servicio para eh, de demostrar esa armonía. Cuando empieza, empieza la posesión, empiezan otros colores, ¿no? los colores azules, este, todas las tomas llenas de sombras y todo esto. Ahora, ¿qué hace el guión ahí? Pues primero está muy bien escrito y empiezan primero a pues, atacarlo por el lado de la ciencia y si tú te fijas, este, antes de mostrarte el sufrimiento o así, eh, cuando ella empieza a, a mostrar síntomas de posesión, Muestran siempre a su mamá O sea, las reacciones este, son muy importantes aquí O sea, el lenguaje cinematográfico otra vez Se va encaminado a cómo está padeciendo este, En este caso la mamá Y después este, pasa con el sacerdote Entonces, eh, primero eh, la película nos hace empáticos O sea, nos hace empáticos con la mamá Nos hace empáticos con la niña y Después nos hace empáticos con el sacerdote Que dentro de la película pues pierde a su mamá y ya de ahí, ya que estamos este, totalmente eh, enganchados o eh, totalmente, eh, no sé, del lado de ellos, eh, empáticos con ellos, entonces empieza el, el exorcismo. ¿no? El exorcismo dura 20 minutos de la película, 21 minutos de la película, pero ya ese es lo de menos. O sea, tú ya estás... Convencido, este, convencido con, la, ¿sí? Pues sí, con la carga emocional del protagonista. Por supuesto. Aparte... Este, si vemos las tomas de la película, es este... La dirección de la claro. cámara, ¿cómo influye sí. la, en el lenguaje cinematográfico eh, el que una, una cámara venga a hacer la toma de, en picada, de claro. arriba a abajo, ¿qué, qué, qué simboliza? Sí, pues mira, hay, hay una toma muy, muy clara donde este, el demonio, en una parte del exorcismo, eh, quiere dividir, ¿no? Obviamente, este pues esto que reza, ¿no? Divide y venceras. Entonces, ¿qué? Dividir a los sacerdotes. Están dos sacerdotes, el padre Carras, que es un padre joven, y el que lleva el, eh, la experiencia de, de, de llevar el exorcismo. Eh, la toma las, es un overshoulder, es a través del hombro y en picada. ¿no? Esa toma, pues se ve el sacerdote, este, muy grande en la pantalla, y después se ve el padre Carras más pequeño, y, y al final, en, en una mera esquina, en pequeñito, se ve el demonio. ¿no? Y entonces, ahí… Eh, el lenguaje cinematográfico nos dice, no, ahí está representado Dios, el ser humano y el demonio que nunca va a poder, pues contra la grandeza, no, es lo que lo que quiere demostrar. Y así como, como esto, hay mucho manejo, este, de la psicología visual, no, este, uh -huh. y del color, del uso del color, este, acompañado todo esto, obviamente, de música y de los sonidos y, y todo esto, este, que por cierto hizo un mexicano, uh -huh. este todos los efectos este, de sonido, pero no eh, eh, todo eso está a servicio de la historia. Es decir, no es como ahora el universo del Conjuro o estas películas que a mí no se me hacen malas. Eh, pero les pues, falta pero trabajar les falta, el guion, claro. Porque nosotros lo que vemos en el Exorcista es un drama completamente y ya después viene todo este, todo este Esta impacto parte de visual sustos. y uh -huh. entonces es cuando ya dices, pues qué buena película. En el Conjuro pues siempre se va a quedar ahí, no. Yo creo que el terror ahorita este, es muy inmediato, no todo es muy inmediato y tal, este como los cines de superhéroes y todo el, el consumo es como muy rápido y ya este sucede y aparte el susto, o sea, viene por una por un sonido o por una imagen que te sorprende. pues ¿Cómo no vas a saltar? Sorprende más bien tus sentidos, pero no sorprende tu, tu cerebro, ¿no? Sí, y no te lo llevas. O sea, El Exorcista son de esas películas que te vas a dormir y todavía sigues pensando en ellas <risa> o, o pasan días y sigues pensando en ella y así. Esta película de tiburón, ¿qué, qué género de terror sería? ¿Sería de ese, de ese terror que es por imagen? Y, ¿Sin igual, historia? mira, ahí también... este hay como una mezcolanza de todo eso. Um, um, de varios géneros, sí, yo diría de, de que... más como subgéneros, más bien, ¿no? Slash, un poco. Sí, y, este, y en tiburón, eh, por ejemplo, si hay un... Es como el ataque a la naturaleza, ¿no? Es decir, ya un animal se vuelve contra ti y por eso tienen... Eh, por esa película, los tiburones tienen como esa mala fama porque creo que ni siquiera atacan al, al, al ser, ser humano. Al ser humano no les gusta ¿Sí? la carne humana. Malas noticias. Claro que sí. Y, a, y ahí lo, lo padre de, de esa película... Es que cuando este, cuando tú lo estás viendo, bueno, yo cuando la vi, cuando estaba más chico y este la música, ¿no? Y este, y está, o sea, todo, toda la gente está en el agua y empieza la música, sabes que va a venir el tiburón. Entonces, este empiezan eh, Steven Spielberg empieza a hacer tomas particulares de la gente. O sea, no no ves nunca el tiburón ahí, este y en eso ves un niño y se come al niño, ¿no? Entonces ya dices, oye, este es la maldad pura, ¿no? <ríe> ¿Por la porque, maldad? Sí, porque dices, este, pues una cosa es que se come o sea, a un humano, o sea, un adulto, a un adulto, pero es, es de las primeras películas, o si no es la primera, donde sí el animal se come... A un se, inocente, se come ¿no? Un, oh, ajá, ya enmarcado. Y, Vamos con otra película, Sexto claro. Sentido. ¿Cuál es su aportación y a qué género de terror, horror pertenece? Sí. Pues mira... Eh, como decíamos, este, yo creo que es género de terror. Eh, yo creo que es una, pues, es una película, obviamente, eh, de un thriller psicológico, uh -huh. ¿no? Y eh, la vuelta de tuerca es lo importante ahí, ¿no? Es decir, todo, todo el tiempo tú estás viendo a, un, voy, voy a un poco, pero este todo el tiempo estás viendo a un muerto. No, este, pero no sabes que es no muerto y no sabe que está muerto ¿no? Entonces, este, y el espectador tampoco lo sabe no, no, lo, no lo, lo sabe. ve como un protagonista dentro de la historia sí, sí, y, eh, o sea el protagonista es, está muerto, no sabe que está muerto y aparte, este, tú también como público eres engañado, junto con todo el mundo, menos el niño, que el niño le dice en una escena... Eh, veo clase, gente muerta. Veo gente muerta, ¿no? Entonces, ni, ni con esa superpista se Logras la él. Logras enlazar sí, los hechos Ni enlazarlos, ni él mismo, hasta que se cae en, en una escena, se le cae el, el anillo a la esposa, y él se da cuenta, se busca el anillo, ve que no lo trae, y ya dice, este yo también soy, soy esa parte, ¿no? de, de Es... es esa vuelta de tuerca, yo creo que este, es de lo, de lo que también está construido igual, está construido sobre un drama, o sea, el diálogo, el, el libreto, este, primero es un drama, es decir, tú tienes empatía con el niño porque es hijo de una madre soltera, este, la mamá, eh, está tú le ves más ocupada. la angustia, no sabe cómo ayudarlo, uh -huh. este, el niño siempre anda solo, entonces hay mucha empatía primero con el niño, para ir orientando más o menos a nuestro público, a nuestra audiencia, eh, hay básicamente mmm, cinco géneros, subgéneros del terror, cine de terror y de horror, que sería el gore. El gore es el más sangriento donde hay claro. partes... Este, canibalismo. Eh, canibalismo, este... sangre por doquier, y, y pues sí, sí eso sí. es bastante impactante. El slasher, que estuvo muy de moda en los ochentas, eh, generalmente es... A partir de un asesino que está motivado por la venganza y puede ser como el de la motosierra, sí. ya que el destripador y... Las de Halloween, las de Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Después viene el horror, que es eh, como... Pues sí podríamos decir la de el exorcista, que se basa la historia en presencias y manifestaciones paranormales. También sí. eh, el cuarto contacto o actividad paranormal sí. llevan este tema... Eh, más bien es como algo sobrenatural claro. que presencian los humanos. El thriller es, eh, pues sí, un suspenso que queda enganchado, al, eh, que engancha al público ante la expectativa de claro. qué es lo que va a pasar. Estábamos hablando de Sexto Sentido. También la de Psicosis de Alfred Hitchcock. La de Psicosis, Hodge. que es buenísima. Este, y también, bueno, todo, casi todo el cine de Alfred Hitchcock es así. Uh -huh. este, los pájaros. Los pájaros, ¿no? Y Los pájaros es, es un poco tiburón. Este, pero con pájaros, ¿no? sí. Más bien, el tiburón es un poco los pájaros, ¿no? Es decir, sí, la naturaleza, algo antes. que no, eh, pues los pajaritos, ¿no? Sí, algo al que ves normal o bueno, claro. en teoría, se vuelve una amenaza descontrolada por la naturaleza. Sí, sí, sí. Y también viene el terror psicológico, que en lo personal es el que a mí más me gusta, que tiende a atacar la mente del protagonista, este... este, este Claro, ejemplo, lo podemos ver en películas como Fragmentado. No sé si la viste. Sí, sí, es bonito. También, eh, bueno, y hay veces en que varios de estos géneros conj se conjugan en una misma película y van eh, creando esa esa ansiedad y esa expectativa de enganchar a la audiencia sí. a partir de algo que no sabes qué va a pasar y quieres esperarte hasta el final, vamos con otra película Masacre en Texas, yo, yo sí. la verdad creo que esta película pertenece a género gore, porque sí, sí, es sumamente es gore, claro. sangrienta, sí es sangrienta como lo platicamos la vez pasada, Masacre en Texas, sobre todo la de, la de Tom Hop, es, uh -huh. es una este Hopper, se apellida Top Hopper, este... Es una película que se hizo en los años setentas y hasta dicen que estaba involucrado el FBI porque lo empezó a investigar porque decían que había utilizado este, cadáveres, pues, cadáveres reales. y todo eso. Y pues no, o sea, la verdad es que no, pero sí está muy este, real. Esta es la típica película donde este van en la carretera unos chicos, pero ya desde ahí... Eh, cuando tú ves la película, primero es en, en, en una parte de Texas, entonces ya hace mucho calor, este, van en una combi todos apretados, este, hay una persona que está, este, en silla de ruedas, pero también la, o sea, to, todo es enfermo lo que pasa ahí es, de, es decir, este, no, no por las decir, moscas. Sí, las moscas, Ay, el sudor, el calor, qué, qué este, buena, eh, pues expresión visual del cineasta para definir todo lo que te puede dar asco. Sí, claro. El sudor eh, juntado con sí. la ropa sucia, claro. juntado con las moscas, juntado con la sí. carne podrida. Ah. Es casi olerla, o sea, en esa película, sí. así este, sí, o sea, y está basada, este, como lo dije la vez pasada, en, en un asesino, este, que no, no es asesino en serie, porque nada más dicen que mató a dos personas, este, y con un espacio entre ellas de cuatro años, me parece, Primo mató a su mamá, y después mató a, eh, a una persona que atendía una ferretería, pero la mató tan cruelmente, este, porque la abrió, le quitó la cabeza, la cortó eh, en canal, como una res, y la tenía así en su casa en la entrada. Este, cuando llegó la policía, él me parece que vivía cerca de un panteón, o dentro de un panteón era el que cuidaba como las tumbas, todo esto, y él robaba muchas este cadáveres y así, entonces tenía, por ejemplo, un frasco lleno de orejas, tenía una… hacía tipo como artesanías este Uy. con partes humanas, etcétera Y este ahí en masacre… bueno, lo que plantean es que estaba haciéndose como un traje de mujer y tenía pieles de cara, este el sillón, o sea, una verdadera este, locura. Entonces, este fue tanto el miedo de cuando lo, lo, lo detuvo la policía que en la cárcel lo pues no, no aguantaron y lo mataron. ¿no? El resplandor. ¿Qué aportación? O, pues a mí se me hace, este, y fíjate que salió este Doctor Sueño, que es Ajá. la combinación del resplandor después de mucho tiempo, pero yo creo que la aportación ahí es este tema de que como alguien que se supone que te debe de cuidar, ¿no? es el que representa la mayor amenaza en la película, que es el papá del niño, Ajá. y que esta enfermedad existe, ¿no? no recuerdo el término de la enfermedad, pero sí el aislamiento y todo eso que sufre este señor, este Jack Torrance, en el hotel este Overlock, este, todo esto eh, sí, sí existe, to, toda esta como ya cuestión agresiva y todo lo podemos ver en Big Brother un poco es este programa donde todos están encerrados y que donde había un drama pues si no lavaba a ella los trastes o, o este no tendió su cama y este y todo era todo era una pelea ya con, o sea uh -huh. todo un drama cuando lo ves de afuera dices oye y bueno obviamente dirigida por Stanley Kubrick todo el lenguaje cinematográfico que maneja por ejemplo cuando el niño va este en su triciclo aparecen este unas gemelas al final del pasillo o aparecen estas imágenes este kitsch ¿no? de, de, de sexuales con caras de puerco y este o sea toda esta como cosa enferma también y, y después el planteamiento que, que no o sea el diablo no solamente es en personas y tal sino es el hotel completo es el, el, el ente ¿no? Y entonces ahí es donde vemos también eh, esto que luego hace Stephen King que es este pues bueno, direccionar el terror hacia un coche como Cristín o hacia... Mm. Hacia este, una cosa un aparentemente Cujo, ¿no? inerte o, o sin capacidad de... con una capacidad de abstracción visual claro. interesante. Cien gritos de terror es una película más antigua, es de sí. 1964, dirigida por Ramón Obón. ¿Qué? Sí, es, esa película, si la pueden buscar en internet, de verdad, de, de todo lo que hemos hablado, es una película mexicana... Son dos este pequeños cortometrajes, eh, se la recomiendo muchísimo, muchísimo. Eh, lo único malo es que lo que está en internet es, está muy mal su sonido, uh -huh. pero es eh, la primera parte es con Joaquín Cordero, y este se trata de que lleva este, a su esposa a una hacienda y la deja por un momento en la madrugada, en medio de la nada, y él le dice, voy por un, no sé qué, unas pastillas, no sé qué, a una farmacia y después ahí se empiezan a escuchar cadenas y empiezan como a espantar a la, a la esposa y, este, y empieza, sale una mujer este, llorando sangre y terrible y la esposa descubre, bueno, descubre que es alguien que no es un fantasma que es alguien que la está este, ahí atormentando y termina matándola este, y después se hace la muerta cuando regresa Joaquín Cordero y o sea, total de que se matan ahí todos pero está muy, muy, muy buena. Muy bien la, armada sí, en cuanto buena, a historia. Sí, claro. Y la segunda parte este es una película este, donde llega una persona a visitar una tumba, un mausoleo este que está subterráneo y le dicen, sí, pero ya vamos a cerrar y no sé qué. No, yo rápido. Entonces, este señor le da como una arcolepsia y total de que se desmaya y acaban de enterrar a una persona, bueno, más bien meter en la pared, no, no enterrarla bajo tierra, sino son estos mausoleos donde van los sarcófagos hacia la pared. Se va toda la gente y él se desmaya, entonces cierran el mausoleo y él se queda atrapado ahí. Entonces, este cae la noche y se empiezan a escuchar ruidos de, de, un, de la que acaban de, de meter ahí en el sarcófago muerta o dar por muerta y él rompe eso, saca el sarcófago y la, esta señora actúa como loca y tal. Entonces, este… Eh, él le dice, tranquila, o sea, usted la, la dieron por muerta, pero bueno, ya está viva, tranquilices Y ahí viene otro género que se está desarrollando actualmente con las pues, con las redes sociales. Es un género creepypastas. No sé si habías escuchado sí, de él. Sí, sí lo he escuchado. Son como anécdotas Ajá. de todo, toda esta gente que usa el internet de cibernautas que escriben, escriben. Y como sus experiencias y pueden ser parte real parte ficción pero uno nunca sabe no hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega la ficción este con respecto a las creepypastas es, es cierto lo que te decía este ahorita las redes y todo es un terror muy inmediato por eso este cuando uno ve los pájaros o cuando uno ve este psicosis de Alfred Hitchcock, ya no sé se, o sea la gente de ahora ya no tiene ese ojo y ya se le hace cansado y dice, oh, ¿por qué en 10 minutos no ha pasado entre paréntesis nada? Porque el director estaba construyendo eso, ¿no? Para llegar a, al resultado y que sea tan impactante. Bueno, pues ya para terminar, está esta, esta película es más reciente. es Fue dirigida por Cristian Ponce y se llama Historia del Oculto. La pueden encontrar en Netflix. Ah, no, no la he visto. Bueno, pues eh, esta mezcla varios, ten, varios géneros de terror existencial, y precisamente fue elegida como la mejor película de terror de 2021 por el festival Sitches. Entonces, bueno, ahí dejo mi recomendación. Hay nueva de decir como el terror, es como aplicando esta, esto de la física cuántica, de las dimensiones. Imagínate, o sea, perderte o que un yo tú malo venga de otra dimensión y se robe tu vida. Si tú consideras que eres feliz en tu vida con tu esposa, tus hijos, o sea... Bueno, sí, sí. también es un tema bastante inquietante y que bueno, ahora con la teoría de cuerdas y todas estas cuestiones científicas que tienen cierto fundamento, pues bueno. nos hacen explayar nuestra imaginación más allá de los límites de esta dimensión. Sí, sí, sí, sí, bastante extraño. De hecho, este, yo recuerdo que leí un libro, no recuerdo el autor, pero se llama Zig Zag y maneja mucho esto de la, la teoría de cuerdas. La cabaña siniestra, esta es una película de 2019, dirigida por Severin Fialcé y Verónica Franz. Oh, no la conozco. La cabaña siniestra, 2019, también la pueden encontrar en Netflix. No. Y bueno, chicos, pues por hoy ya nuestro programa de cine de horror y de terror pues estaría terminando eh, por supuesto, mi invitado, este Antonio Valdés, tiene las puertas abiertas ah, para volver a traernos de su colección personal de figuras. Eh, y pues, no sé, algo más que gustes a agregar. Algo. Bueno, pues muchas gracias este, por, por, por compartir. Espero que, que la próxima vez estemos hablando de algo que ya... Hagamos y y puede aportar también algo, ¿no? Claro A que este, sí, un corto o un sí, largometraje, un metraje, o alguna cosa de estas, ¿no? Lo presentaremos poderlo, en este espacio. Sí, bueno, pues chicos, padre. audiencia, muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Aquí me despido. Hasta la próxima.